Calle está candela, cuídate loco. Ya que ni un gato con siete vidas se salva de uno en el foco y uno se persina porque la cosa está fea. Pero eso no hace que el matón no cumpla bien lo que planea. Ahora no sé ni quién es quién, desde que se me fue un supuesto frío. Hermano, si yo gano, tú ganas conmigo. Me dijo un pendejo que como está bien, se olvidó de sus amigos. Por mí que se jodan varios, que solo están para divertir, sino cuando pasa lo contrario. Eso me pasa por ser solidario. Al final primero está la familia, los demás ya es secundario. Oh. Ando flotando ya en la gravedad, de mi mente por la sinceridad. Esto me gusta una barbaridad. Ando flotando ya en la gravedad De mi mente por la sinceridad Esto me gusta una barbaridad Ay ay Con vicio no me relaja si sí, que deja la paja Si la migajas en lo tuyo te la pongo en bolsa y en caja Pero no pases la laja hablando mal de mí. Si se lo quieres meter hazlo pero aprende a seducir Entiendo, vivo a mi manera Y anda en ascenso creo que mi carrera El objetivo no es tener varias rameras Sino que los míos tengan lo que no tienen cualquiera Ey, y bendiciones a las mías feas Que están conmigo sabiendo que soy un perro sin correa Espero que algún día entiendan que los cuadres no pelean Y no dan explicaciones porque esa no es su tarea Nada bajará mi autoestima Menos si pienso avanzar porque me aburre esta rutina No quiero de Venezuela un arroz chino Quiero un arroz de china Por esta razón compongo y no ando en una esquina oh, Ando flotando ya en la gravedad de mi mente por la sinceridad Esto me gusta una barbaridad Ay oh, ay Ando flotando ya en la gravedad De mi mente por la sinceridad Esto me gusta una barbaridad Ay get ay I Yeah, yeah Siempre hay R.S. Ey, man Music, man Drude ah, Music, man